trataré de nombrar los ticuna, los tucanos, los huitoto, los nucas. ¡Sí! ¡Sí! Tradiciones y costumbres, cultura y su hábitat, el indio del Amazonas es mera en mamíferos hay como el puma y el jaguar planta y los venados allí no pueden faltar